es una escuela donde hemos tomado un compromiso grande desde el Consejo Deliberante y desde la Presidencia del Consejo también y el Bloque de concejales de la Unión Cívica Radical y en ese sentido desde hace más de un año venimos a colaborar, a ayudar y a traer parte de los materiales que nos van solicitando para poder ir avanzando en las mejoras y en las, en las pequeñas obras que se le va haciendo a la escuela. Eh, esta escuela tiene un, un, un matiz especial porque está en temas de reyes, atiende una comunidad muy importante y especial también para la zona y, y bueno, así como necesita ayuda, necesita la colaboración de, de todos. Recibe lo que, lo que el gobierno manda y nosotros fortalecemos este trabajo porque bueno es nuestro compromiso adquirido y nuestro compromiso de trabajo con la comunidad de termas de Reyes. Así que en, en la persona del presidente del Consejo Deliberante hemos venido hoy a traer algunas de, la, de, de las cosas requeridas. Vamos a venir con el tiempo trayendo lo que falta porque esto es una parte del material que nos han solicitado y para, para hacer este. Eh, para utilizarlo de la mejor manera y que no se vaya deteriorando, también vamos trayendo por etapas y que bueno, estamos trabajando en este sentido. También hemos quedado de acuerdo con, con todos los, los concejales del bloque de, de venir con un equipo para poder avanzar y hacer rápido las mejoras, que más que nada es eh, un mantenimiento y pintura que le hace falta a la institución y nada más que eso para ayudar y fortalecer eh, a, esta, a esta gran escuela y esta gran institución que tiene una labor más que importante en la zona. Muy agradecida a la institución y la comisión de los papás, la cooperadora de papás, por haber este, ella gestionado, porque como ustedes vieron la institución necesita, necesita, y de parte de ellos, eh, de los alumnos, agradecemos la, la colaboración del Consejo Deliberante.